saludos la vaina es simple esta es una idea de cocina que tengo ya después modificaré este audio luego de que practique la receta se llama bistec al horno estilo veteraverga ingrediente 500 gramos de carne fileteada finito 500 gramos de bistec Sal y pimienta al gusto y dos cucharadas de aceite. Preparación. Con sal y pimienta se acaricia la carne por lado y lado y se deja unos 15 minutos marinando allí. Se enciende el horno a 180 grados para precalentar por 15 minutos. Luego se engrasa un poco una bandeja y en ella se colocan los bistecs aunque también pudiera solo acariciarse con aceite lo viste y no se le echa aceite a la carne se introducen en el horno durante 20 minutos por lado se saca la bandeja con carne el primer, los primeros 20 minutos se saca la bandeja con carne y luego se le hacen unos pinchazos y se voltea otros 20 minutos más perfecto Pasado ese tiempo, pino, se saca la carne del horno y se le dan unos pinchazos volteándola y se mete ahí por 5 minutos más. Pasado este tiempo, se apaga el horno y se deja reposar 10 minutos. Y ya está listo para comer. Sacas tu ropa y vive. Ok, escúchame, la salsa putaneca, Eso de conseguir un par de putas y molerlas a pipe no es la receta correcta ahora te diré la receta correcta es así 2 cucharadas de aceite 6 dientes de ajo picado 1 cucharada de ají picante o 2 ají picante 100 gramos de aceituna negra 100 gramos de alcaparra 3 tomates licuados sofreír todo a fuego medio durante 5 minutos finalmente agregar una cucharada de orégano y mezclar, es todo ok, bueno, vámonos pues es todo por el momento será porque después de eso hay que poner el fuego a fuego mínimo y dejarlo cocinar con la olla, con la sartén tapada por 15 minutos, 20 minutos a fuego bajo y ahí salpimienta la vaina, ok, listo Sandwich al horno, chúpame las bolas Aquí no se va a gastar mucho Hay gente que le pone huevo, le pone jamón O cualquier otro relleno Pero aquí somos económicos Entonces usaremos como ingredientes Dos rebanadas de pan de molde o pan cuadrado Dos cucharadas de mantequilla 100 gramos de queso rallado Preparación Se agarran los panes se les unta la mantequilla por ambas caras, se le agrega queso en el medio y se colocan sobre una bandeja para horno, el horno debe estar precalentado a 180 grados. Se mete la bandeja en el horno durante 5 minutos por cada lado teniendo en cuenta que pasados los primeros 5 minutos se debe sacar para voltear el sándwich punto adicional, si van a hacerse rosan con huevo, debe ser así, debe dejarse en el horno por 20 minutos y el huevo se coloca en una camita que se le hace sobre el pan, con un vaso hundiéndolo un poco sobre la superficie del pan, Allí se coloca el huevo, ok?